con documento de identificación 1900-524149 con el objeto de sustentar el grado de titulación para optar al título de Ingeniero en Informática. Una vez revisado y calificado el trabajo de titulación por parte de los miembros del tribunal y después de evaluar la presentación oral del estudiante, según lo dispuesto en el reglamento de grado, se determinan las siguientes notas. A. Calificación del trabajo de titulación 9 sobre 10. B. Calificación de la presentación oral del trabajo de titulación 10 sobre 10. Conforme a estos resultados, el estudiante ha obtenido un promedio de 9.5 sobre 10, por lo tanto, está aprobado. Para que quede constancia, suscribe la presente acta la presidenta del tribunal, el vocal, la directora del trabajo de titulación, el estudiante y la secretaria que da fe. Por favor, también asiento.